Muy buenas tardes, bienvenidos a una conferencia más de la Asociación Grupo Costa Rica. Mi nombre es Oscar Durán. Yo trabajo aquí con, colaborando con la Asociación Grupo Costa Rica. Soy el actual presidente de la Asociación. Y queremos hoy compartir un poquito más de conocimiento en una charla a nivel básico. Queremos eh, eh, dar las bases introductorias de cómo... Instalar Dando sobre un ambiente Linux para sobre ese ambiente o sea, ese, ese ambiente Linux, luego instalar Drupal. Entonces, eh, hoy tenemos como invitado especial a Royden Ceciliano, a Royden, Royden él es, eh, ahorita está trabajando en una pasantía en para del DEPS, si no me equivoco, él es el becado de la Asociación Drupal Costa Rica del año 2021. Eh, recibió un curso certificado de eh, Drupal Building Experto en Drupal 9 y con ustedes, eh, Royden, nos va a hacer la presentación de hoy. Adelante, Royden. Bueno, muy buenas. Eh, como bien decía Oscar, mi nombre es Royden Cecillano y este, he obtenido mucha mucho conocimiento gracias a la beca que me la sesión de Drupal y bueno hoy quiero compartirles a ustedes un poco de lo que he aprendido eh, durante el curso bueno, cual fui becado y también este, la experiencia que he obtenido en el, el ámbito de la, de la pasantía que comentaba este, Oscar que, que estoy realizando. Entonces eh, voy a empezar a compartir pantalla para empezar a ver la presentación. Okay. Entonces, para empezar, eh, vamos a ver lo que es Lando, ¿verdad? Lando, como ven decía a buscar, es, es una aplicación de, de consola que nos permite crear eh, ambientes con diferentes eh, recetas, eh, receipts, ¿verdad? Para levantar ambientes eh, y, de hecho, tiene eh, diferentes plataformas que soporta, como PHP, para Frameworks en PHP, como el Drupal, como... También lo es, bueno, Wordpress y otros más por aquí que pueden ver. Y eh, también, bueno, se puede levantar ambientes de, de Node.js, y PPM y otros, otros servicios más por ahí que, que tienen. Eh, Lando soporta lo que son este, bases de datos, ¿verdad? aplicaciones también por acá. Y bueno, básicamente funciona con lo que es Docker. Eh, por ahí Docker lo que hace es, eh, es realmente, levantar ambientes ¿no? pues que Lando la hace de una manera mucho más fácil más sencilla y entonces eh, por eso yo he decidido hacerlo hacerlo con lando verdad y este bueno vamos a dar inicio por acá tengo un poco de eh, instrucciones que he estado haciendo bueno, puedo ver acá entonces eh, lo primero sería instalar Lando, Lando se puede eh, instalar desde, eh, desde acá desde es Lando de download. Y aquí, bueno, este, esto dependerá de la plataforma que se desee utilizar. Eh, en este caso, yo lo haré con, con Linux, que es lo que yo utilizo a diario. Entonces, eh, sé que trabaja bastante bien con Linux y también con Mac. He escuchado que con Windows tiene ciertos problemillas, entonces, eh, por eso es que yo lo manejo con, con Linux. Entonces, eh, este enlace nos lleva al repositorio de GitHub de Lando. Y bueno, acá se pueden utilizar diferentes versiones, ¿verdad? Yo ahorita estoy utilizando la 3.6.3, entonces se quede trabaja correctamente acá. Entonces, eh, por acá, bueno, se pueden descargar estos, estos archivos, estos files. Eh, en caso de que fuese Windows, bueno, acá está el .exe, que estaría el instalador. Y bueno, en mi caso sería este este pack eh, pero bueno, yo ya lo tengo descargado e instalado, entonces no lo voy a hacer. <coughs> eh, eh, esto se va a hacer eh, por una, una máquina virtual de VirtualBox, que yo ya tengo preparada, por supuesto. Entonces, eh, bueno, de hecho por acá lo tengo, tengo descargado lo de Lando. 3.6.3 y bueno, este, para entrar acá tendría que venir en consola. Voy a hacer un poco más grande. <coughs> Eh, acá en downloads ya tendría lo que es el paquete entonces eh, sería bueno key s <coughs> perdón tú y lando y bueno ahí tendré que reinstalarlo y tal entonces sería ese el procedimiento adecuado bueno sí o la contraseña correcta están instalando y tal pero bueno no lo voy a hacer <coughs> eh, ahora bien el eh, proveer ciertas recetas, como les comentaba, ¿verdad? Y bueno, por acá en esta parte, está. Okay, entonces, eh, con Degin Start, aquí podemos ver eh, las recetas, por así decirlo, los comandos que eh, nos permiten realizar esta instalación en el ambiente local. Eh, yo por acá tengo ya mis notas como un poquito más, eh, más personalizado de, de esa receta. Y bueno, también tenemos que antes de instalar lo que es docker si no se tiene el sistema. Que acá están los comandos que, que yo he utilizado. <coughs> Esto es para eh, habilitar el servicio de docker al iniciar el sistema. Bueno, estos dos, probablemente. Porque, bueno, si no se habilitan estos servicios, no se, no se va a permitir iniciar Lando. Entonces, es importante eh, ejecutar estos comandos después de haber instalado docker en el sistema. Eh, también en Linux se necesita eh, agregar el usuario actual a un grupo de permisos que se llama Docker. Porque igual si no se hace esto, lo que hace es que no permite eh, iniciar el, el contenedor necesario para iniciar el ambiente local. Entonces es importante tenerlo esto en cuenta. Igual hay mucha documentación, mucha documentación perdón, de cómo instalar Docker dependiendo del sistema operativo. ¿verdad? Entonces eh, eso sería como... Un poco fuera del alcance de este, de este video. Pero bueno, hay muchos videos igual de, de cómo instalar Docker en Windows, en Linux, en Mac. Entonces, eh, si se me hace un poco, se puede llegar a eso. Entonces, es importante tenerlo. En, cuenta. Eh, en Linux hay un problema con un, un paquete que está un poco este, obsoleto. Entonces, eh, habría que instalar este paquete de acá. Que sería igual eh, con el comando de, de sudo. O sea, sería sudo... Pac y este acá este comando sudo pacman es porque eh, este sistema partido está basado en Arch Linux. Si fuese Ubuntu, entonces eh, bueno, sería otro comando. Si no me equivoco, sería sudo apt-get get install. Si no equivoco, pero bueno, es igual, eh, sería como investigarlo eh, un, poco, un poco aparte de, de, de este vídeo. Entonces, bueno. Una vez teniendo estos eh, paquetes, estas aplicaciones instaladas, entonces, eh, lo adecuado sería venir por acá. Eh, documentos. Yo he creado ya una carpeta que se llama Drupal. Entonces, eh, vamos a ingresar desde la consola. Drupal. Ahora, dentro de esta carpeta, no hay nada. Está vacía. Entonces, vamos a ir ejecutando ciertos comandos que nos vienen este, bueno, por acá ¿verdad? Si se quiere iniciar simplemente y hacer pruebas, creo que eso está bastante bien. Sin embargo, bueno, yo ya tengo como el mío un poco ahí. Entonces, eh, una vez en la carpeta, ahora crea la carpeta con el nombre del proyecto, que yo le he puesto Drupal 9. Entonces tendríamos que copiar todo este, eh, todo este comando por acá, o esta serie de comandos más bien, con la receta. Entonces, eh, bueno, acá tendríamos que pegarlo. ¿verdad? y eh, le daremos para iniciar. Voy a hacerlo un poco más grande, pueda ver mejor ahí. Entonces, bueno, esto nos va a abrir una... Eh, un poco de consola, vamos a ver, un cuando interactivo, ¿verdad? que donde podemos elegir eh, <coughs> de dónde se va a agarrar el código del, del ambiente local que se va a instalar. El Ando tiene... Eh, <coughs> Tiene compatibilidad con repositorios de GitHub, con Lagoon, de Lagoon, de Pantheon y otros por ahí. Y el que nosotros nos va a interesar actualmente es el Current Working Director. ¿Bien? Porque, bueno, no estamos agarrando nada de Internet, digamos. O más bien, no estamos agarrando un proyecto existente, sino vamos a crear uno nuevo. Entonces, bueno, sería, sería por acá. Y este acá nos pide... Eh, lo que sería Drupal 9, ¿verdad? Y esto sería esto. Y este, la aplicación sería Drupal 9. Ese sería el nombre de la aplicación, ¿verdad? Entonces, esto ahí dependerá de lo que vayamos a crear. Y, bueno, ya dice que está creado. ¿verdad? Entonces, eh, okay. eh, En mi caso, yo ya había instalado ciertos paquetes que, que se descargan acá. Las, el remote URL lo que hace es tomar el último paquete. Que el último repositorio o archivo que se tiene de Drupal, como se puede ver acá, y bueno, lo descarga, lo instala y otro más otro más. Como ya, ya lo tenía descargado en el sistema, no me procede a la, a la descarga, y por eso es más rápido. Si no se descargado, bueno, dura un poco, de minutos más, en realidad bastantes, porque pesaba mucho. <coughs> y bueno, también tiene que descargar contenedores e imágenes de, de Docker para que, bueno, se pueda, como les comenté, eh, iniciar el ambiente local. Y, bueno, aquí se especifica eh, el zip, la receta, por qué decirlo. Y aquí también el nombre del de, de proyecto. Pero, bueno, una vez se ha hecho este comando, se ha ingresado este comando, y eh, aquí nos, nos dice que, bueno, ya la aplicación está inicializada y que proceda a ejecutar el comando land start entonces vamos a ingresar para iniciar con la aplicación y bueno, aquí lo que hace es crear ciertos eh, drivers controladores de la base de datos como se puede ver acá y este, bueno, también lo que hace Lando es eh, crear automáticamente una base de datos de Drupal eh, donde se pueden eh, almacenar los contenidos configuraciones y bueno, una serie de de datos de información que se necesita para la aplicación. Y bueno, como pueden ver, ya que se ha creado la aplicación. Entonces, ok, al momento de entrar por acá. okay ahí. Él nos va a tirar a el navegador. Yo lo voy a correr a otra pantalla. Aquí. Y bueno, nos dice que hay un potencial de riesgo y tal. Y esto es normal, porque estamos utilizando una red local, ¿verdad? Y no tiene seguridad. Pero no hay problema, ahora todo es seguro y este, bueno acá hablamos hemos avanzado y en Aceptar Riesgo <coughs> Y ok, vamos a ver, porque a veces lo que pasa con Lando es que no sirven ciertas direcciones de las que están acá, entonces lo recomendado es buscar con otra. <coughs> vamos a ver. Mm -hmm, ok. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, es normal que a veces dando eh, de problemas. Entonces, eh, igual siempre se puede buscar eh, información. Y si no, bueno, eh, reiniciar ¿verdad? Lo que es la carpeta donde se está, borrarla. Entonces, eh, eso es lo que vamos a hacer. <coughs> puede ser porque yo ya, ya había probado, entonces, bueno, puede ser por eso. Entonces, aquí voy a eliminarlo. La carpeta de Drupal. <coughs> y listo ya no tenemos la carpeta entonces vamos a volver a crear cadir Drupal listo ingresamos al Drupal ¿Verdad? y vamos a volver a copiar el código que digamos y de acá vamos a copiar todo esto el Android hasta aquí. y volvemos a aquí vamos otra vez y bueno, el, cual, el mismo procedimiento eh, creando ahí este, los contenedores y todo este asunto y bueno, por lo general como les digo, a veces puede durar un poco eh, iniciar en, iniciar los drivers los contenedores y bueno, ok, ya está descargando eh, lo de Drupal que se ha comentado, aquí puede durar varios minutos, ¿verdad? eso dependiendo de la conexión de internet y bueno, una serie de detalles que, que pueden variar demasiado. Okay. El, lo que está haciendo, ya ahora si sí estás cargando los módulos. ¿verdad? Y un poquito más de ahí del, del core de Drupal. Y ahora sí, volvemos a darle Land Start. Y bueno, volver a crear el, <coughs> eh, los servicios de la base de datos y todo. Y vamos a volver a probarlo para ver si esta vez nos da un resultado... Que veamos, Ok, aquí ya parece que no. Vamos a ver. Y vamos a ver por aquí. Okay, vamos a ver qué es lo que está sucediendo por acá. Que no está funcionando. Ok. Eh, vamos a revisar los pasos que tenemos por acá contados. Porque, eh, si me equivoco, también tenemos que darle un lando composer está, entonces vamos a revisar eh, un archivo que se llama lando está esto es lo que contiene vamos a buscar un poco de documentos por acá, para que quede claro no lo que, lo que se va a realizar con esto Ok, eh, otra cosa que es importante, de es que a veces puede generar un Parece que tenemos problemas de comunicación con, con la computadora de Roiding. Vamos a darle unos instantes, voy a tratar de... Comunicarme por aquí por internamente, se te cortó la comunicación, la conexión. a ver si lo localizamos <risa> estoy haciendo una llamada en este instante a Rodney para ver problemas de conexión a ver si restauramos la conexión eh, bueno, hasta el momento hemos tenido la la presentación de él en donde lo que hace es primero que todo y que no lo vemos aquí en pantalla eh, para los de nivel principiante, él instala una máquina virtual, una máquina virtual lo que hace es eh, reinstalar sobre un ambiente que usted tenga, eh, otro ambiente que no es, no es su sistema operativo, por ejemplo usted sobre Windows podría instalar, y un ambiente Linux entonces eso se hace como una máquina de virtual eh, hay muchas máquinas virtuales verdad, entonces usted busca ahí por la red qué máquina virtual sería la más apropiada a instalar eh, a mí me surge una duda que me gustaría ver si puedo preguntársela ahora a, a Royden que es ¿cuál es la diferencia que existe entre Docker y Landoc? Acabamos de ver de que él instaló Lando, pero también luego instaló Docker. Entonces ahí me quedé la duda. Creí, creí que Lando era totalmente independiente de, de Docker, pero instaló eh, Docker. Dice Roy, Royden que se está reconectando. También otra pregunta que le tenemos aquí a Royden es, ¿qué distribución de Linux utilizó? Él indicó que para bajar Lando tenía que bajar diferentes versiones entonces eh, de linux en, eh, inclusive recomendó una versión para para, para Ubuntu y eh, al final yo tenía una una sugerencia que es eh, eh, los comandos que Roy está utilizando ponerlos en la descripción del vídeo que vamos a compartir en, en YouTube entonces esas preguntas que, llevo preguntas que hasta el momento, que son cuatro y que les hice a ustedes mientras eh, Roger estaba offline, se la voy a repetir a Roger al final, pero bueno, vamos a darle la palabra a él para que continúe. Eh, ¿Nos escuchas? Eh, bueno, sí, nos eh, okay. pueden escuchar ahí. Sí, perfecto. Ok, perfecto. De Entiendo. hecho, justamente cuando se me fue la conexión, les comentaba que a veces Lando puede interferir un poco en la red. Ah. Entonces, claro, por ahí puede ser. Entonces voy a intentar otra vez eh, iniciar el Lando y vamos a ver cómo nos va. Ok, vamos, vamos a ver. Ok. Eh, ahí me pueden ver, ¿verdad? Sí. ¿Me confirma, por favor. Correcto, correcto, sí si lo estamos viendo. Aquí, perfecto. De hecho, ¿ves? por acá eh, el comando para detener Lando es Lando Stop. Justamente cuando le lando stop, eh, volvió la conexión. Entonces voy a volver a intentarlo desde la, desde la máquina virtual. Entonces, eh, una vez se detienen, tengo que darle otra vez lando start Perdón, para que vuelva a quedar en el sitio. Eh, vamos a ver por algo, algo por acá también. Eh, esta configuración. Es, eh, se encuentra en, en un archivo que se llama o oh, vamos a, a buscarlo donde estará eh, porque a veces eh, me ocultan los archivos vamos a buscarlo, está acá, este.lando.yml vamos a abrirlo entonces aquí es donde se guardan ciertas configuraciones como se pueden observar acá, no hay muchas entonces eh, lo adecuado acá es utilizar los servicios para las configuraciones que se van a necesitar. Entonces, eh, siguiendo eh, teniendo ejemplo esta configuración que ofrece el sitio de Lando, podemos observar que agarra una versión de PHP y una versión de Composer. Composer, bueno, nos va a ayudar para instalar ciertas librerías y este, paquetes de, de Composer. Que, bueno, son librerías de PHP al final que nos ayudan para crear proyectos y, y bueno hacer eh, cosas muy interesantes también entonces acá lo que voy a utilizar es lo siguiente eh, la versión del PHP y también la versión de eh, Composer esto lo voy a copiar y lo voy a pegar eh, acá, en el punto .lando.yaml punto que es donde deberían ir las configuraciones es importante acá tener en cuenta que eh, la identificación acá es muy importante que si yo llego y lo pongo así, ya es algo diferente. Entonces puede generar errores. Bueno, puede no, lo va a hacer. Va a generar errores que claramente no es. Pero bueno, ya con esta versión de PHP especificada y la versión de Composer, entonces eh, lo que tenemos que realizar es un rebuild de la aplicación creada. Esto se logra con el comando lando rebuild. Eh, y también con la opción, con el, el argumento y. Y lo que hace es eh, no pedir una confirmación, sino como <coughs> eh, ejecuta el comando directamente. Entonces, bueno, ahí se, se va revolveando. Y bueno, ya con esto podremos utilizar comandos de Composer. Y bueno, también es importante especificar la versión de PHP. Acá, <coughs> perdón, acá se pueden especificar ciertas versiones que soporta Lando. Y vamos a ver en el sitio. Eh cuál es esta bueno oh, es acá está la 7.4 que es otra versión que que, que acepta pues esta, esta aplicación ¿verdad? y si me equivoco por acá por acá deberían haber otras vamos a ver, vamos a ver. Eh, oh, ok pues, están las eh, versiones soportadas la 8.1 la 8.0 y, y, y hay otras por ahí un poco más eh, antiguas y ok, bueno, ya está. Entonces, eh, ahora lo que sigue es eh, realizar el comando lando composer. Es importante que los comandos de composer se ejecutan eh, siempre con el comando lando. ¿verdad? Y aquí vamos con el comando lando composer insta. ¿verdad? Y ok, bueno, ya está. todos. Eh, también vamos a darle lando composer update para comprobar que todo ya, correctamente. Y ahora sí. Entonces, eh, vamos a volvernos un poco para obtener la URL y a ver si ya esto está funcionando correctamente. Y, okay. y nos tira otra vez el mensaje que les he comentado que ya se estira. Y bueno, se acepta el riesgo. Y ya nos muestra el mensaje de instalación de Europa. Y bueno, aquí eh, procedemos con el lenguaje, eh, con la instalación por lo normal de, de Drupal. Eh, se puede instalar en español, en inglés, y muchos idiomas. En este caso vamos a instalarlo en español, para, para ver cómo, cómo va funcionando este asunto. Hay ciertos perfiles de instalación, ¿verdad? Del estándar, el mínimo y una demostración que viene por defecto. Eh, aquí, bueno, esto depende, por supuesto, de para qué es la instalación de Drupal. Pero, por lo general, se utiliza la estándar. Entonces, ahí vamos. Y, OK, esta otra parte también es muy importante. Vamos a hacerlo un poco más pequeño esto y vamos a ver cómo acomodamos esto. Y listo, por ahí. Vamos a ver. OK. Aquí nos piden unas, unos datos para la configuración de la base de datos, información. Y, bueno, eh, por defecto, se utiliza la base de datos MySQL. Entonces, bueno, tenemos que poner acá los datos. ¿Cuáles datos? Lo siguiente. Para obtener esa información tenemos que ingresar el comando lando info. Que bueno, va a tirar cier cierta información importante para el usuario. Y bueno, acá se pueden encontrar eh, las URLs que están disponibles para visitar este entorno local. Y bueno, esta es la configuración de PHP, como se puede ver acá, la versión. Pero acá lo que nos interesa es el nombre de los base de datos. Y es la siguiente. Eh, okay, acá. las credenciales de eh, la base de datos es Drupal 9 entonces, nombre de la base de datos Drupal 9 la, eh, el nombre de la base de datos eh, así es, es Drupal 9 la contraseña es 9 y para el nombre de usuario también en opciones avanzadas nos pide el servidor y acá dice que para la conexión interna tendríamos que usar este host, entonces, igual, otra vez, lo no, mismo. perdón, aquí sería, darado, y el número de puerto, bueno, se lo dejamos así, porque esa es una conexión interna, entonces, y ya con esto deberíamos de ser capaces de iniciar la instalación de Lupa. Y bueno, ahí se están instalando ciertos módulos por defecto. ¿verdad? Y también como iniciamos una instalación para español, entonces se están importando todas esas configuraciones. De hecho, ya se pueden observar que las opciones están en español y no en inglés. Y bueno, aquí ya son cosas eh, muy de cada tiempo, por supuesto. Tenemos el nombre del sitio. En este caso, vamos a ponerle Drupal al 9. Y aquí, bueno, una dirección. vamos a poner la mía. Eh, cuenta de mantenimiento del sitio, esto es importante porque está va a hacer la cuenta del usuario, ¿verdad? El usuario, bueno, es por lo general es admin, pero podría hacer cualquier otra. No hay como un estándar para eso. Y en este caso, bueno, se puede generar una segura en caso de que lo hacen. Y, bueno, en este caso va a ser una muy fácil para que no se nos olvide. Y, bueno, acá se repite igual el, el correo electrónico, nos pide el país. Y, eh, si quieren comprobar autorizaciones automáticamente, en este caso no, porque es algo para pruebas, entonces no es necesario. Y bueno, ya empieza a traducirse el sitio. Y ok, entonces ya tenemos acá el sitio instalado este de Drupal 9. Y acá, bueno, está, algunas cosas están en español y otras en inglés, pues posiblemente porque esto es eh, contenido, ¿verdad? Entonces, esto no es posible a menos que se haga Y, bueno, ahí hay ahí, este, una serie de pasos que seguir, ¿verdad? Que hay este, una guía de usuario para crear contenido. Eh, aquí se dice también que se pueden ampliar y personalizar con, bueno, con módulos, con temas que que la comunidad crea, verdad, es muy importante. Eh, la red de dropbox, de verdad, es open source, entonces la comunidad siempre va a estar generando nuevos módulos, nuevos temas, eh, entonces eso es algo muy, muy bien, muy bueno ¿no? para para todos los usuarios de estos. Entonces, eh, una vez teniendo esto por acá, pueden encontrar bueno que tiene un menú ahí que es responsive también, algo muy bonito, que se agradece mucho. Y bueno, se pueden crear eh, contenidos Tipos de contenido, taxonomías, comentarios y una serie de cosas que, bueno, eso ya está como para otro video, ¿verdad? Eh, y bueno, ya una vez con esto, se puede empezar con la instalación de temas, ¿verdad? Temas diferentes para que todo el contenido acá se vea de una manera pues, diferente. Y este, también la instalación de nodos. Entonces, para instalar temas de Drupal, vamos a buscar Vamos a buscar realmente así eh, Drupal things y bueno eh, descartando los anuncios para acá debería estar esto okay, eh, en esta en esta URL Project Team eh, aparece una serie de a una grande una serie de, eh, de temas verdad que por lo general son atribuidos por la comunidad y bueno aquí hay gran variedad para elegir, eh, dependerá del gusto y en mi caso yo voy a elegir este de Bootstrap 3, que bueno fue el que, el que probé y este, se nota un gran cambio en realidad Y bueno ya los que sabrán, eh, tienen ciertas funciones para diseño de responsive, ciertos componentes que, que no necesitan tanto CSS que ya vienen por defecto, entonces es muy útil siempre en todos los proyectos. Ahora, bueno, aquí viene información, ¿verdad? Eh, vienen ciertos eh, asuntos por ahí, issues, ¿verdad? Con este proyecto, bueno, con este tema. Y aquí viene la eh, información para instalar este, este tema, ¿verdad? Como les comenté, composer es una, eh, es una aplicación para instalar librerías de, de PHP. Y, bueno, el Drupal está basado en PHP, en PHP ¿verdad? Entonces, bueno, eh, vamos a copiar este comando que está acá. Y vamos a ir a la consola. Y antes de, de pegar esto, tenemos que escribir lando porque estamos trabajando con este ambiente. Y bueno, ahí ya lo pegamos y le damos a un momento. un poco a que se descarguen los archivos. Y bueno, ya está instalado, ¿verdad? Entonces, ahora, una vez instalado esto, eh, podemos venir acá, administrar, eh, apariencia, y aquí están los temas que ya están instalados. ¿verdad? Por defecto viene Olivero ¿verdad? con esta versión, pero bueno, también hay otros temas como, <coughs> como el Claro, que es un tema para la administración. Y, y están otros para acá, que bueno, Bartik es un tema por defecto también, pero que no se ha instalado. Igual que estos otros dos de acá. El nuevo que aparece acá es el de boot, boot, Bootstrap 3. ¿verdad? Y bueno, aquí lo que tenemos que hacer es instalarlo o instalarlo y seleccionarlo de modo predeterminado. ¿verdad? Entonces, si seleccionamos acá, listo. ¿verdad? Ya aparece que es instalado y que es el tema por defecto. Y eso se puede comprobar regresando al sitio. Okay, pues, como ya se puede ver, es un tema diferente. Ya no está lo mismo que se veía antes, y bueno, aquí parece que ya está trabajando con el logo de Instructors. Entonces ya ese tema quedaría listo. Eh, ya como pueden ver, ya no está como el, el cosito ahí responsive, el menú responsive, perdón Entonces, bueno, es algo que, ¿verdad? Y ahí sí hay muchos temas eh, muy bonitos, cuestión de gustos, como les decía. Pero bueno, hay un montón más por ahí que, que, que se pueden ir viendo. Ahora eh, se pueden también la instalación de módulos, como les comenté. Entonces eh, algunos de los módulos que se pueden instalar eh, se pueden eh, buscar acá. Ahora igual en la página de Europa. De hecho si vamos a módulos se pueden encontrar ahí una serie de de este de módulos pues, de instalar, pues ¿verdad? están los web forms el meta tag el meta tag es un módulo muy importante para lo que es eh, <coughs> la herramienta esta de descripción de sitios webs y un montón de cosas más que es muy importante para todos los sitios ¿verdad? Eh, <coughs> eh, hay cosas también de field group que de hecho es el que vamos a instalar, a instalar pero no. entonces eh, bueno, bueno venimos acá le damos clic ahí y bajamos hasta acá donde está el comando para instalar. Entonces, vamos a copiarlo igual. El mismo procedimiento. Lando. Pegamos el comando. Y bueno, ya se instalaba. instalado. ¿verdad? Y ahora, para habilitar este módulo, tenemos que ir a la parte de ampliar. Y por acá tendremos que buscarlo. ¿verdad? Entonces, eh, se llama fill ya que está por acá. Entonces vamos a seleccionarlo, marcarlo y acá abajo le damos en instalar. Bueno, también como en español se actualizan las traducciones y tal. Entonces está bastante bien. Ahora bien, ¿para qué sirve este módulo? Eh, al momento de crear tipos de contenido, que de hecho vamos a crear uno para ponerlo en práctica. <coughs> O no, podemos también crear, eh, agarrar uno que, que ya está por defecto. Vamos a utilizar este que dice página vacía. Creo que eso, eso no eh. Vamos a editar. Acá está eh, una pequeña descripción, ¿verdad? Para lo que sirven, que es un eh, contenido estático y tal. Y, viene bastante bien. y vamos a administrar campos para ver cuáles son los campos por defecto. Y como podemos ver, solamente tiene el campo cuerpo, ¿verdad? que es, eh, bueno, entonces vamos a añadir un nuevo campo que puede ser un... Vamos a ver qué podemos poner por acá. Podemos poner una fecha, por ejemplo. Entonces viene bastante bien. Entonces, acá podemos ponerle fecha. Y bueno, vamos a guardar. Y ya bueno, acá podemos seleccionar si queremos la fecha y hora o solamente la fecha. Vamos a seleccionar solamente la fecha. Y guardamos el campo. Entonces bueno, ya está por acá. Eh, aquí se puede... El... El... Pero se puede marcar eh, o ingresar el texto de ayuda, eh, se puede ingresar también si es un campo obligatorio y un valor por defecto. ¿verdad? Se puede ingresar la fecha actual, que creo que es lo más adecuado para este caso. Entonces, guardamos configuración y podemos también añadir otro y ponerlo como un correo electrónico. Voy a ponerlo como un ejemplo. Entonces, vamos a ponerle el correo. Lo guardamos el limitado a un espacio para que no se puedan permitir este el ingreso de más de uno ¿verdad? Igual, bueno, el texto ayuda. Eh, vamos a dejarlo en blanco. Este va a ser obligatorio. Y el valor predeterminado, bueno, vamos a dejarlo en blanco. Ok. <coughs> Entonces ya tenemos eh, tres, Creo que con esto ya se puede poner un ejemplo de lo que hace el módulo. Entonces, ok. Eh, para tener una idea de, de este content type, de este tipo de contenido, <coughs> vamos a ir a administrar. Y vamos a ir por acá. Okay, eh, como no hay contenido entonces vamos a añadir un contenido y bueno aquí nos aparecen los eh, tipos de contenidos que vimos hace un rato y el que nosotros estamos utilizando es el de página básica y bueno, acá aparece el título que es por defecto aquí vamos a ponerle prueba de group el cuerpo vamos a poner por acá este es, este es una prueba del ah, filtro, está. Como podemos observar, acá está la fecha, ahora tiene la fecha actual. Y bueno, aquí podemos eh, elegir cualquier otra fecha. Y aquí está el correo que vamos a poner ahí. Eh. Y bueno, esos serían los campos que nosotros ingresamos. Estos dos, la fecha y el correo. Ahora bien, como pueden observar, vamos a hacer más grande. Este es un formulario. Entonces, eh, esto sería un campo, esto sería otro y estos dos serían otros de acá. Y bueno, todo aparece junto, por así decirlo, un solo contenedor. Entonces, bueno, esto lo vamos a guardar, a tenerlo por ahí de referencia. Entonces ya aparece aquí el, el cuerpo, este es el título y bueno, aquí los otros campos que ingresamos. Ahora, eh, vamos a ver cómo funciona este módulo de filtro. Una vez que tenemos ese contenido por ahí, podemos venir a, editar, a administrar la visualización del formulario. Esto es lo que nos va a permitir es eh, personalizar, de cierto modo, ¿verdad? el form que acabamos de ver. O sea, este de acá. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, eh, acá podemos ver cuál es el, eh, el tipo de, de widget, ¿verdad? El tipo de, de, o sea, cómo se va a completar ese campo, básicamente. Y bueno, algunos son aquí este, campos por defecto. Y acá lo que nos interesa son estos de acá. Fecha y la hora. Que son los que nosotros creamos. Eh, igual acá se puede ver que es, Se puede elegir la, el formato de selección a la hora de llenar la información. En este caso vamos a dejarlo como fecha y hora. Porque es lo y bueno, hay otros, eh, otros campos que editar. Pero vamos a dejarlo así. Ahora bien, con el field group lo que nos permite es agrupar ciertos campos ¿verdad? entonces cuando vamos a agregar un nuevo grupo aquí nos aparecen una serie de opciones ¿verdad? que es acordeon, acordeon item, <coughs> detalles, detalles sidebar <coughs> bueno un conjunto de, de elementos por acá entonces acá podemos utilizar tabs para eh, agrupar esos campos entonces vamos a poner por acá eh, <coughs> grupo de eh, datos, o más bien de campos, para hacerlo más, de acuerdo al caso. Eh, eh, acá nos permite ingresar ciertas eh, ciertos atributos, como sería el ID, las clases y tal, pero bueno, esto vamos a dejarlo así de momento. Y ok, ya se creó. Esto se ha creado de forma terminada predeterminada, acá abajo. Y bueno, esto no va a aparecer a menos que se configure, por supuesto. Y vamos a ponerlo entonces en la parte de visible y vamos a añadir dos, los campos que ya fuimos creados. Como podemos observar, eso es de arrastrar pues, hacia la derecha o hacia la izquierda, para ponerlo dentro o fuera del grupo. Entonces, eh, una vez ponemos ambos grupos, vamos a la parte de guardar. Y una vez guardado, bueno, podemos eh, volver a ingresar un contenido ¿no? <coughs> vamos a añadir otro contenido, bueno en página básica, y acá abajo ya se puede observar que pues tiene como un campo por ahí, que es como ya un contenedor, ahora esto eh, realmente no se ve muy bien, se pueden probar otros tipos de, de grupos ¿verdad? Para, para agrupar esos, esos campos, entonces eh, bueno es cuestión de ir editando ¿no? como, como, quiere, como se quiere crear ¿no? entonces vamos a probar otro para que se entienda de, mejor la idea eh, vamos a ver si puede probar quizá un conjunto de campos a ver, a ver cómo aparecen. al final se es a ir, ir probando uno a ver qué es lo que más apta a lo que uno va a querer entonces bueno ahí podemos ir probando ciertas eh, ciertas maneras en las que se va a visualizar pues tenemos un grupo de campos, esto si me equivoco se puede añadir, eh, vamos a ver, aquí está la etiqueta de grupos de campos, entonces por ejemplo acá podemos poner eh, detalles de, del usuario por ejemplo, se actualiza, se guarda, se cambia y al ingresar, bueno ya se cambió el título de, de estos campos, y este bueno así como con varios otros verdad aquí podemos eh, cambiarlo directamente sin tener que ir a agregar otro y podemos también ponerlo como eh, algo de detalles igual lo guardamos actualizamos acá la vista y bueno ya se muestra como como se muestran estas opciones acá verdad ¿no? perfecto entonces eh, bueno es eso verdad esto sirve mucho para los formularios para cuando se van a ingresar nuevos de contenido para seccionar ¿no? las, las, eh, las partes en las cuales debería ir como el flujo de, del ingreso de los datos. Y tal. Vamos a probar uno más para que quede claro más bien el funcionamiento. Si no me equivoco hay ciertos que, que no están como del todo funcionando, pero vamos a probar este que es este, el Detail Sidebar. Vamos a ver cómo nos muestra eh, vamos a ver, ok Ajá. ¿por qué? vamos a ver y se puede observar que acá no está como que desapareció pero realmente está en este lado en el sidebar, ¿verdad? con las otras opciones que vienen por defecto de grupo entonces cuando leamos acá en detalle del usuario bueno, ya aparece, ¿verdad? esto eh, por acá quizá no está intuitivo, ¿verdad? porque no, no parece como muy claro <coughs> igual se puede editar eh, dónde estaba a estar este grupo, ¿verdad? Puede ponerse, yo creo que aquí lo mejor sería como ponerlo en el, en el, en el principio, ¿no? Después del, del título. Y bueno, el cuerpo, cuerpo iría como arriba también de esto, ¿verdad? Y vamos a ver. Ahí. Creo que eso sería lo adecuado, ¿no? Vamos a ver. Uh -huh. <coughs> bueno, ya que está un poco más arriba, ¿no? Desde ¿Vale? los Y bueno, sería eso: ir probando, eh, ver qué es lo que se quiere. Entonces, según requerimientos, según lo que uno propio vaya a hacer y bueno, eso sería más o menos el funcionamiento de, de este módulo que eh, en la práctica de realidad es muy importante también también porque permite eh, ingresar elementos HTML personalizados entonces, eh, bueno, da como mucha facilidad, ¿verdad? Que se puede elegir el tipo de elemento si es un section en una como dice acá ¿verdad? o un div simplemente, igual se puede igual editar el, lo de el grupo, eh, perdón, el, la etiqueta del grupo de campos y bueno, si se muestra una etiqueta el ID del contenedor y la clase extra y bueno, hay ciertos detalles que también pueden ser de utilidad para el usuario eh, bueno, pues acá está esto eh, está, si se inspecciona vamos a hacer un poco más grande que no se ve muy bien a ver eh. bueno sería por acá el field group html element. entonces bueno eso sería la funcionalidad del módulo en realidad eh, se pueden buscar por supuesto muchos otros módulos dependiendo de lo que se quiera de lo que se quiera hacer ¿no? eh, sí. en la hora que, que les compartir uh -huh. ¿estás compartiendo pantalla o no? ¿ya no? Eh, sí ok, es que la dejaste de compartir Ok, vamos a ver eso entonces. <ríe> Seguro le diste ahí algún comando. Sí, puede no ser. Sé. Ok, eh, no sé qué tan atrás quedé. <ríe> Como ¿Pero? para dónde retomar. Ah, perdón, perdón. Yo la pregunta que te hacía era que si ya habías terminado de compartir pantalla. Eh, no, no, bueno, no he terminado. No sé si quedó si algo ahí. Adelante, que... nos quedan ahí unos cuantos minutitos. Ok. Eh, bueno, vamos a buscar otro, otro modelo que quizá puede ser de utilidad. Entonces, igual, vamos a Drupal. Buscamos eso. Y bueno, acá nos aparece. La opción de, de buscar más, eh, muchos más. Acá se pueden filtrar por, eh, por estabilidad, por, por el estado por el estado del, del proyecto, o se pueden buscar directamente por el nombre del módulo <coughs> eh, y bueno, si me equivoco hay uno que se llama views que no viene por defecto, vamos a ver <coughs> ok, sí no, este si sí viene por, por defecto instalado con, con Drupal, verdad <coughs> pero vamos a ver que se puede instalar por acá <coughs> ok, este este también es muy bueno, el use data export Esto lo que nos permite es exportar eh, de datos, información de, de ciertas vistas. ¿verdad? Entonces, bueno, para su uso, primero tendremos que crear una vista, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un, algo muy, muy rápido y quizá no se va a quedar como muy explicado el, cómo se crea una vista. Pero, pero bueno, el, el punto es ver la funcionalidad del, del móvil. Entonces, por acá vamos a poner este, no sé... Eh, páginas que sería el nombre de la vista, eh. esto no, no tiene para tildes ¿verdad? porque está en inglés, entonces me ¿no? he eh, Acá en opciones de vista viene lo de contenido y el tipo sería, bueno, página básica que es como el que estamos trabajando para esta explicación. Eh, acá podemos crear una página, eh, personalizar el, el título de la página, la ruta, el eh, formato y bueno, vamos a dejarlo de momento todo así para no entrar mucho en detalle. Y bueno, ya una vez creada, se pueden, eh, se pueden eh, visualizar ¿no? ya acá abajo los contenidos de, de, de que se han creado, ¿no? Con contenido de, de tipo página básica, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, vamos a ver cómo se ve esto ya en el sitio. Bueno, básicamente así es como se mostraría Por supuesto, aquí solamente tenemos dos, pero eh, solamente tenemos una, perdón. Pero vamos a crearlo así muy muy rápido para, <coughs> para eh, ver cómo se sería con, con varios. <coughs> okay. Igual tenemos la ficha actual, la vamos a dejarlo así. Y el correo que es recaído. Listo. <coughs> Entonces, bueno, ya quedó eso okay a guardar y si refrescamos por acá deberían aparecer ambas ¿verdad? entonces bueno ahí se van como generando una lista de todos los contenidos de ese tipo que se ha ingresado para usuario pero bueno vamos a instalar este módulo ¿verdad? el views dar export que lo que nos permite es exportar los, los resultados de las vistas que, que se tienen por acá ¿verdad? Pero, eh, entonces eh, permite formatos de csv eh, formatos también de Excel, de, de Doc y tal pero para los datos por lo general se utiliza el CSV ¿verdad? porque se puede como limpiar más fácil, con un buen formato, compatibilidad con Excel ¿verdad? entonces por lo general se hace mucho mejor con entonces igual bueno, pues vamos abajo donde vienen los, los releases ¿verdad? las versiones que se han sacado y copiamos, copiamos el que tenga eh, que tenga compatibilidad con el Drupal 9 que es la versión que estamos utilizando <welding> vamos dando, quitamos el comando esperemos que se instale okay, ahora venimos al sitio que tenemos de lando de pronto igual en ampliar vamos a por acá. y bueno el, el módulo se llama csv bueno use dar export vamos a buscarlo use dar export seleccionamos instalamos Ahí nos dice que se tienen que activar otros módulos ahí para el funcionamiento correcto. Y bueno, le damos que sí. Ahí. Bueno, se pues añade Entonces ya con esto instalado, eh, veremos a la página de configuración de la vista. Y este, recargamos la página ¿verdad? para que se no los cambios que se ha hecho. Entonces, bien, eh, por acá en el encabezado... Vamos a darle en, bueno, más bien por acá. Donde dice Vista Page, vamos a darle acá. Y se puede eh, observar que aquí ha Duplicado como Exportación de Algo Más. ¿verdad? Es algo más lo que, bueno, si le damos clic acá, lo que nos hace es eh, generar una nueva presentación que se llama Exportación de Datos. ¿verdad? que Era lo que decía por acá. Entonces una vez con esto ya, podemos darle en Guardar. Bueno, pues de hecho por acá podemos ver cómo se muestran los, los resultados, ¿verdad? Que viene, bueno, por acá el título y ciertas otras eh, cosillas por ahí que se pueden probar. Pueden eh, más bien este, visualizar ya en un formato más adecuado. Entonces, bien, vamos aquí a guardar. Y volvemos a la página, la primera que, que creamos. Y en la parte de encabezado podemos darle en añadir. Y por acá buscamos eh, en español creo que es ajá. Vamos a ver. Mm, no porque no era vamos a ver eh. no problema porque no me lo sé en español no eh. sé <coughs> vamos a ver ok lo que quiero hacer acá es eh, y esta vista con la esta presentación perdón con la otra ¿verdad? entonces eh, eso nos va a permitir esa exportación de los datos ¿verdad? entonces vamos a buscarla por acá porque no la estoy encontrando enlace de atajo vamos a ver, vamos a ver. sí que eso es todo muy bueno, claro no está apareciendo vamos a vamos a ver algo ok aquí es importante también que se cambie la ruta eh, tiene que ser por ejemplo eh, páginas eh, export por ejemplo acá se puede configurar también el nombre del archivo que okay, vamos a ponerle no sé export y aquí hay que agregarle también el formato que sería CSU. Acá se puede configurar para que se exporte inmediatamente, ¿verdad? Y aquí eh, tenemos que seleccionar esto, ¿verdad? El redirect to, the, to this display, ¿verdad? Para eh, permitir que la presentación Page pueda hacer esta redirección, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, sería esta parte por acá, se aplica. Y en formato acá, en configuración, aquí nos pide este, bueno, el formato con, el formato de salida que se quiere los datos. En este caso, bueno, es CSV. Y aquí se pueden eh, configurar ciertas cosas como el delimitador de datos y otro un poco más, ¿verdad? Okay, entonces vamos a guardar eso, lo vamos a guardar. Y ahora sí seríamos, deberíamos ser capaces de redireccionar a, a ese otro disco. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Enlace para mostrar. Vamos a ver si será esta de acá. Y aplicar a esta presentación. ¿no? Sería lo de ¿no? Ajá. Y aquí la presentación sería exportación de datos. ¿no? Que es la, la, el display, ¿no? La presentación que tiene, va a tener esos datos. ¿no? la etiqueta que puede ser exportar datos y ok, le damos en aplicar le damos en guardar y ahora si visitamos la página y vamos a cerrar estos por acá, si visitamos la página de la vista que sería páginas ya nos aparece el enlace que dice exportar datos ¿verdad? entonces si le damos acá ya podemos ver que aparece, eh, pues descargado esto, y bueno acá podemos ver que están eh, correctamente los datos descargados, entonces bueno eso sería como el, eh, el funcionamiento de, de este módulo, ¿verdad? Eh, acá hay ciertas configuraciones que se pueden hacer más, ¿verdad? como la cantidad de elementos que se muestran por página, por lo general se recomienda que sean todos, ¿verdad? Bueno, o depende de, de lo que se desee, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, sería sería ese el funcionamiento del, del módulo. Entonces, y bueno, yo creo que <coughs> queda claro el proceso de instalación eh, y el, el proceso también de instalación, bueno, de Drupal, eh, de los módulos y de los sistemas que se se instalar, por supuesto. Entonces, bueno, de mi parte eso sería, no sé si hay alguna consulta, algo que, comentario o algo así. Ok, vamos a verificar aquí, bueno, a ver si hay preguntas en el chat. Si seleccionamos ciertos comandos que pusiste ahí los vas a compartir, si ¿sí? ya vemos mm. mucho que, sí, que el video que vamos a publicar en YouTube, Vamos a poner ahí los comandos que utilizas en la parte de la descripción. Yo tenía ocho preguntas, Joan. Ok, vamos a ver. Tal vez si somos breves para tratar de cubrirlas todas. La primera, la primera es que este es un, un video orientado a personas que son de nivel básico, principiante. Entonces, aunque uno trata como de no ser técnico inicialmente, aún no se le van, se le van conceptos. Porque el cerebro ya administra, tiene ya, lo, lo ha hecho, lo ha utilizado, y piensa uno que, que son conceptos muy básicos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, usted habla de una máquina virtual, ¿qué es una máquina virtual? Sí, tiene, tiene mucha razón, de hecho. Y uh -huh. bueno, vamos a ver, una, una máquina virtual es, se eh, puede decir que es un contenedor, ¿no?, en el cual se pues, ejecuta un sistema operativo, eh, puede ser Windows, puede ser un sistema basado en GNU Linux, en Mac, incluso. <coughs> y bueno, esto lo que nos permite es eh, probar ciertas implementaciones que queramos, como lo que hice yo ahora. Yo quería probar eh, <coughs> Lando una máquina virtual, que nunca lo había realizado. Entonces, bueno, lo hice por ahí y este, no afectaba a mi sistema operativo actual. ¿no? Ok, entonces, <coughs> nada, para, para hacerle la aclaración mm -hmm. a, los, a los que vean este video. La conferencia, conferencia, este, usted ya tenían ambiente Linux montado en su computadora, uh -huh. bueno, usted trabaja con Linux y lo que hizo fue sobre Linux montar otro Linux. Sí, correcto. Y, pues, para, que, para que las personas queden bien Y eh, uh -huh. yo vi ahora que, que después de instalar, este, después de instalar eh, el Nando, me hice que instalar Docker. Yo, antes de <tose> atrás, había visto que Docker permitiese toda la instalación de Drupal en un ambiente con una instrucción. Ahora, ¿cuál es la diferencia <tose> entre Docker y Lando? ¿Por qué Lando requiere Docker? Oh, sí, bueno, eh, en realidad lo, lo adecuado sería como instalar Docker y después Lando. ¿verdad? Aunque yo creo que no debería haber problemas en, en el orden del, <tose> de la instalación. Okay, eh, yo comentaba que Lando es una herramienta que permite la utilización de Docker, ¿verdad? Entonces, Lando lo que hace es eh, tomar ciertos contenedores creados o, bueno, imágenes de ciertos, ciertas herramientas como lo son PHP, ¿verdad? Que, bueno, lo que hace es... este, Lando lo que hace es tener como un mayor manejo, un manejo más fácil, ¿verdad? Porque hacer esto con Docker quizá puede ser mucho más tedioso. Porque tendría que buscar imágenes de una imagen de PHP, otra imagen de Drupal, otra imagen para la base de datos, incluso. Entonces, Lando lo que hace es tener como al alcance todas estas imágenes eh, con un poco más, pocos comandos, como poco más bien con uno, porque yo lo que hice fue eh, un solo comando, eh, bueno, indicar a, a Lando que iba a ocupar eh, una, una receta, por así decirlo, un conjunto de configuraciones para trabajar sobre Drupal, con una base de datos que ya viene instalada, no hay que configurar nada de eso, ¿verdad? antro te facilita la migración de un sitio a otro? Coger una sí. máquina total, un eh, intro total, cogerla y, y, y, y ponerla en otro lado. Una imagen, cogerla y ponerla en otro lado. Una imagen de, de Docker, dices. Bueno, de eso no estoy seguro. Okay. Lo que sí estoy seguro que, que permite como hacerlo más fácil es la utilización de, de comandos, ¿verdad? de Composer, por ejemplo, y otras herramientas como Drush. Okay. ¿vi, eh, vi que bueno, no utilizas Drush, pero sí lo utilizas en la vida real. Sí, sí, sí. Okay. Mm -hmm. entonces, pues, para, para, para seguir adelante un poquito, que es Drush? Nada más rápidamente, que es Drush? Ok, Drush <coughs> es... es eh, una herramienta de, de consola que nos permite ejecutar comandos para la administración de sitios eh, de Drupal, verdad. Okay. Permite comandos como limpiar caché, verdad. <coughs> que a veces, bueno, si no se limpia caché, no se ven ciertos cambios en el sitio. Permite también eh, importación, exportación de configuraciones. <coughs> eh, y bueno, es cosas de administración más que todo. Okay. Um... Cuando bajaste Slando, vi que habían varias eh, opciones para bajarlo de acuerdo a la distro. ¿Cómo ¿No te uh -huh. Vi que Correcto. existe una diferencia significativa entre Ubuntu y la distro que usted está utilizando. ¿Qué distribución utilizaba usted? Eh, bueno, para la demostración que realizaba en su momento, se utilizó un sistema operativo basado en Arch Linux, ¿verdad? Que, se llama, ajá, que se llama Garuda. ¿Puedes escribirlo? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, claro, eh, vamos a escribirlo en el chat. ¿Usted pues, tiene esto en su máquina local? ¿Esa es eh, Mi máquina local, o sea, yo trabajo con Arch Linux. Okay. Puro. Puedes regresar lo que no. no. <coughs> claro. Eh, bueno, eh, te mando, no sé si aparece en el chat, para right, me confirmas? Por Tienes que hacerlo en el chat. Total, el de. El de... hay dos El de la. sesión, el, okay, el de El del de la... de, de, de evento y el de chat total. Aquí está. Arch, Arch Linux. Okay. Y Garuda Linux, que okay. es una distribución basada en Arch Linux. Okay. Y bueno, ya viene como con muchos paquetes bastante bastante bonitos y que facilitan demasiado, la realidad. Garuda, <coughs> Garuda, Linux Garuda Linux, sí, es una destrucción que básicamente está creada en India, entonces, Pero un usted, ¿cuál está utilizando? Okay, para la presentación, utilicé Garuda Linux. Okay. En mi día a día, utilizo Larch. Ok, Arch Linux. Correcto. Ok, okay. vamos con la siguiente pregunta: eh, okay. ¿Cómo sabía la versión de PHP que tenías instalado? <coughs> porque okay, usted eh, ya, ya, ya. Le, le dio el comando en la configuración de Lando la, el PHP que ya tenías, pero ¿cómo, cómo le podríamos decir a las personas cómo saber el PHP que se tiene instalado? Ok, eh, para Lando también hay una, un comando para, para ver esa versión de PHP que se tiene instalada por defecto ¿verdad? entonces eh, sería Lando lo puedo escribir en el chat para que quede por ahí vamos a ver. con eso se puede ver la versión de PHP que se está utilizando en Lando actualmente. ¿Verdad? Igual en el sitio de Lando vienen muchas versiones de PHP que la soportan perfectamente. Ok. Eh. Ok. Ahora, yo eh, a esta pregunta, vale la redundancia, ¿qué referencias puedes brindar para aprender Lando? ¿Diferencias para qué? Disculpen. Preferencia, digamos, sitios, web. Eh, ok, eh, gracias. Eh. Si no las tenemos a mano, las podemos dar posteriormente. Okay, eh, de hecho, por acá tengo el sitio de, de Lando, entonces por ahí están como. Uh -huh. ellas eh, está, configuraciones. Oye, se te está poniendo oscura la habitación por la, por la hora. <coughs> si tienes una luz ahí, ahí, sí, ahí, en ahí, claro. eh, ahí. La otra pregunta que te voy a hacer es, eh, esto es repito este es un video para personas que quieren aprender, eh, ¿qué es Composer y para qué sirve? Okay, eh, Composer es una herramienta que nos permite instalar librerías de PHP para diferentes proyectos, en este caso era Drupal, ¿verdad? Hay otros eh, Pueden crear otros proyectos en, por ejemplo, en CodeIgniter, que es otro framework que trabaja con PHP. Entonces, nos facilita mucho la vida al momento de, de instalar librerías, módulos o temas. Ok. Eh, nos pregunta Alexander que entonces Docker sería el motor y Lando sería el contenedor, ¿cierto? Ok. Eh, Lando lo que hace es como. Un conjunto de, de contenedores, ¿verdad? Contenedores de Docker, que exactamente, Docker sería el motor, ¿verdad? Sería el motor de, para esto. Y bueno, de hecho, Lando tiene su propio su propia imagen, su propio contenedor para Docker, ¿verdad? Para este, lo que te decía hace un rato de, de las redes, ¿verdad? Porque, bueno, como hay que hacer un ambiente local, entonces eh, se tiene que generar ahí eh, la red para, para que se pueda visualizar. Bueno, otra se trabaja con, con Apache, si no equivoco, que es uno de los servidores que... o de los motores de servidores que, que soporta la Android. Ok, entonces para... Eh, para, para concluir, eh, yo tenía aquí una observación, era que... igual, eh, siempre surgen conceptos que uno... da por hecho, siempre cuando uno está haciendo una exposición tal vez el nivel se, se le olvida uno y mencionaste dos conceptos en la exposición, uno que, que, que es una página responsive y, y, y lo que es un CSS. Entonces no sé si, es, si puedes referirte esos dos conceptos, responsive y de lo que es el CSS en una página web. Ok, vamos primero con el CSS que creo que es el orden adecuado el CSS es lo que nos da eh, la parte visual de una página web, ¿verdad? Tenemos la estructura de, de los elementos, que sería con HTML, con lenguaje. Y bueno, CSS sería el lenguaje que nos permite eh, indicarle a la página cuáles estilos utilizar. Estilos, por ejemplo, el color de, del texto, el, el fondo, el color del fondo, eh, tamaño de letras, eh, bordes, colores de bordes y todo ese tipo de detalles visuales se logra con, con este lenguaje. ¿verdad? Y este, la otra pregunta de lo del diseño responsive. Eh, bueno, básicamente cuando visitamos una página web se puede hacer desde celular, desde, eh, desde la computadora, desde tablets y tal. Entonces, un diseño responsive sería eh, un diseño, un diseño CSS eh, en el cual permita ver. Eh, de la mejor manera el contenido, sin importar la plataforma en la que se esté visitando. Es decir, que el contenido que se visualiza en el, en el ordenador sea el mismo contenido, quizá con detalles eh, diferentes para lograr eh, que se visualice de la manera adecuada ¿no? en eh, un, un dispositivo móvil o una tablet, o incluso en pantallas más pequeñas o más grandes. Okay. Bueno, para finalizar, muchísimas gracias, Royden. Este, bueno, Ray, Royden es un ejemplo de lo que se podría hacer para contribuir con la comunidad. Estos años que han pasado han sido difíciles porque la comunidad eh, está muy dura de colaborar y, eh, y ustedes pueden, pueden igualmente colaborar con la comunidad y compartir conocimientos. Royden, ¿qué edad tenés vos y en qué universidad estudiaste? Eh, bueno, yo tengo 20 años. Uh -huh. eh, y actualmente estoy estudiando todavía en la Universidad Sotal a distancia. ¿En dónde? ¿Universidad? ¿En la, en la UNED. Pues bien, sí. lo felicito, porque eh, a esta edad y ya conoces bastantes conceptos, y administras sí. bastante bien el, el grupo. Muchas gracias por su participación. <coughs> Tenemos una última preguntita. Dice Alejandro, es que no, no la había visto. Dice, eh, no sé si cabe la pregunta, ¿es posible usar SAS con Land? <coughs> Sí, de hecho es una excelente pregunta. Y sí, de hecho, por general en proyectos grandes se utiliza SAS, ¿verdad? Porque permite una descomposición como más fácil ¿no? bueno, eh, por pero, componentes. Pero que otra vez volvemos a caer en. ¿Y qué es SAS? Eh, SAS es un lenguaje ¿no? de procesamiento de. de lenguaje de CSS. Okay. Permite utilizar variables que en el CSS no permite. Como un tweet. <coughs> No, no es como un es más bien como, como un derivado de CSS. Lo que pasa es que en CSS no se pueden utilizar ciertas funciones que en SAS. En SAS se pueden utilizar eh, muchos tipos de variables, incluso funciones. Entonces, eh, bueno, SAS facilita mucho. Y sí se puede lograr. Y bueno, hay que instalar ciertos, eh, ciertas librerías, por decirlo, servicios, más bien, de lando. Me no equivoco, sería Node, NPM y también cal Entonces, eh, por ahí se podría buscar en el sitio web de Lando, donde se pueden ver sus servicios. Y bueno, hay configuraciones también que vienen por defecto que podrían ayudar bastante. Uh -huh. Ok, pues muchísimas gracias por su participación. Eh, esta, este video que ha grabado y lo vamos a compartir en YouTube. Muchísimas gracias a todos por asistir. Eh, aquí por aquí estuvieron con nosotros Alexander Solís y Domingo Molina. Eh, pues, muchas gracias por acompañarnos en la medida que quieran colaborar con la comunidad. Recuerden que ya casi viene el Drupal Camp. Este año lo vamos a hacer en Limón, en la sede del de Atlántico en, de la Universidad de Costa Rica. Y Roden, desde ya está invitado, si gusta, esta misma charla la puedes montar igual, igual, tal vez... Eh, ahorita ocupamos una hora y 21 minutos tal vez la podríamos reducir un poco tal vez con, con menos de mis intervenciones sería la hora exacta y sin el problema ese que tuvimos de la conexión de la, sí, si no las... entonces eh, sería muy bueno que usted fuera mejorando la, la, la, mm -hmm. la presentación y la puede dar varias veces para irla perfeccionando y trabajando mejor muchas gracias claro. y buenas tardes Voy a detener al contar aquí, a cortar el, el video. Gracias. Chao. Hasta pronto. No vemos.